Y me dio mucha risa porque es, es el típico ejemplo de alguien cagante, así castroso, filoso, molesto entonces Me dio bastante risa porque, o sea, que molestara así a su propio carnal O sea, todavía no era el personaje que era, entonces me, pues no sé, me dio bastante risa Sí, pinche güey chingativo, el auténtico bully Continu Déjame continuar Pues continúa, cabrón, ¿qué te está interrumpiendo? Fue como una experiencia muy cagada porque yo lo quería conocer Pero llegó él en personaje a grabar, entonces fue como... O sea, te agarra en curva tantito y sí, sí es duro, o sea, porque sí, es, sí es, es, es filoso, el cabrón es un puto cuchillo. ¿Quién les dijo a ustedes que podían hacer sus as, pinches videos culeras de ver güey? Tú, güey, tú me inspirabas de morirte a hacer peleadas mal hechas, ¿no? La verdad es que ha sido muy agradable conocer a gente así, porque creo que en Internet hay mucha gente, ¿no? Cada vez hay más gente en Internet, pero cada vez hay menos gente auténtica, creo yo. Entonces es muy agradable porque ese güey sí es, o sea, es quien es... Y así va a ser siempre, y así ha sido siempre y no hay otro cabrón igual. Entonces es muy cagado porque yo creo que es la única persona de la que todo el mundo podría soportar una mentada de madre como las da, o sea, ¿sabes? Como que no hay nadie más a quien le soportarías es lo que hace ese güey. Culero. <risa> a huevo, güey. ¿Qué pedo, güey? Ay, cabrón. Ah, no le quieres romper su madre a las pinches cámaras, pinche puto. de tu puta madre la verga, la verga. Chicas, a tu puta madre, anden no mamá, güey. otro pendejo te hace eso y le rompe su madre, entonces es muy cagado porque se vuelve como un amigo instantáneamente. Porque sabes que lo hace por chingar, pero no. Entonces es, cae muy bien, o sea, cae en tu lado de, de compadrismo muy rápido. Qué padre que sí te dio trabajo tu jefe Juan Pazurita, por lo menos el llamado hoy, ¿no? Sí, es buena onda, es buena onda. Se compadece de los que no la armamos. Ah, ese güey es un genio. O sea, ese güey ese es de las personas más dedicadas que conozco. Eh, no, el Alex es, es un tipazo y se lo he dicho siempre. Tipazo, talentoso, dedicado, con un gran humor, con una gran creatividad. Es muy divertido estar con él, es muy agradable charlar con él, aunque sea de temas que no sabes tú. O sea, cuando fui a un junket eh, con ese güey, junket, ¿junket? se llama? A un junket con ese güey, como que pues, es su mero mole, ¿no? Entonces yo decía, está igual y me siento así como todo pendejo sin saber cómo funciona esto y nada. Y al contrario, es un güey que, que te apapacha, te lleva, ¿no? Te, te hace sentir en casa, muy chingón, en donde sea que estés, en su casa o en pinche Nueva York o donde sea que te lo topes. A mí se me hace que es un tipo muy, muy, muy puro. Y yes, es chido, te quiero Alex, es, te quiero mucho ¿Puedes dar así como algunos tips de manejo y todo el pedo? Todo el pedo A huevo De tuning, wey. de manejo, viejas y fiesta A huevo, a huevo, a huevo ¿Sabes qué creo mucho que es? Eh, eh, lo hemos platicado con él y con varias personas Que el hecho de tener una máscara te permite ser la versión que quieras de ti Así literal de, de una, Dale una máscara a un güey y va a ser quien en verdad es O con una versión así que no podría ser sin máscara entonces yo creo que es muy cagado porque, o sea, obviamente sí mantiene cierta línea de respeto. Tampoco es como que subas un güey y lo estás, pendejo, pendejo, pendejo, cada tres segundos porque sí, o sea, nadie aguanta, o sea, nadie está para soportar eso. Pero sí la, la, lo hace muy bien, o sea, tiene muy clara la línea del güey de cómo llegar, caer bien, molestar tantito, caer bien, molestar, como que el estira y afloja. Entonces creo que a los artistas también les gusta un chingo porque pues nadie los trata así, güey. Entonces todo el mundo en una entrevista, oye, ¿y qué chingón, ¿no?, lo que hiciste y tu peli, ay, no mames. Este, voy a ver, pinche estúpido cara de mi verga. Entonces es como, o sea, la gente se va a sacar de pedo cabrón y dicen: Ok, estoy en un lugar diferente que me gusta, o sea, estoy en, en desconfort, pero estoy a gusto en estar en algo que nunca estoy. Ah, pero ya estás hasta así, haciendo carreritas y todo el pedo, hijo de tu pinche madre, güey. Ah, pues dos, tres. Iba a empezar a correr en una categoría y fíjate que no se armó. ¿Por qué? Porque resulta que costaba mucho que me metieran a correr, ah, entonces... chingada madre! Y pues a mí tú, no me alcanza, wey. Chido, wey. No, pues no me alcanza, güey. Pues sí, obviamente, él, creo que él tiene un muy buen ojo para ver hasta dónde poder llegar con cada persona. Ya, pues esa es la experiencia que ha de haber desarrollado el cabrón. Pero sí, o sea, yo creo que es, es por ahí que la gente se siente tan cómoda porque vas a algo que nunca te han hecho. Es clarísimo que es un personaje. Y eso a mí me gusta porque, te voy a poner de ejemplo otra vez, mucha gente en internet es un personaje, pero sin decirlo. Como si su persona fuera el personaje. Eso está, pues, un poco de la chingada porque de repente te encuentras al, pongámosle, Hugo. Te encuentras al Hugo que ves en los videos y dices, ah, de cierta forma. Y luego te encuentras a Hugo y dices, hey, Hugo. Y es de otra forma, es como, puta madre, entonces no eres Hugo, güey. ¿Qué pedo, no? O sea, dime que te llamas mejor Javier en tu personaje y luego te topo a ti, Hugo. Entonces creo que eso está chingón porque... O sea, el, el escorpión, ¿sabes? Que si te lo topas con la máscara, te va a mentar la madre. Te va a dar un pinche chingadazo. Te va a sabrosear tu vida. O sea, te va a hacer lo que sea, güey. Así te esperas lo que sea de él. Pero Alex... Alex no. Y justo hemos tenido... Eso, cuando fuimos a grabar el, el Reaccionando al Nitro... Llegaba la gente... Cuando estaba él sin máscara, pedirle que se ponga la máscara y es como, no, brother, o sea, pues estoy, ahorita soy yo este güey, no está el otro cabrón, no no vino. Entonces es, es muy importante que la gente entienda que Alex es Alex y el escorpión es el escorpión y creo que es muy, es un gran acierto que lo haga tan evidente como, o está la máscara o no, ¿no? Entonces, porque mucha gente se pone la máscara pero invisible de como acá, raro, eso es un tripsote. Entonces a mí me gusta mucho que sea tan evidente de, ok, ahí te va la pinche reata, ¿no? Y luego ahí te va... Una plática seria de pelis, o ahí te va, lo que sea, ¿no? Eso se me hace bastante... O sea, muy bien lo dividió, muy chingón. ¿Qué tienes? ¿Quién les dijo eso? Soy un chingo, soy un pinche dios, güey. El, el pinche... Vida. Así, toda la vida he existido, güey. ¿Eres inmortal? A huevo. Lo que genera en la gente, güey. O se hace una puta locura, no me la creo. Que la gente llegue y le por favor, miéntame la madre. Así es como, güey. O sea, ¿qué, qué fenomenote es ese cabrón. Yo creo que es, ese cabrón es como la... Lo que, lo que todo mexicano quiere sacar a veces, ¿no? Como... El desahogo del mandar toda la chingada y pendejear a todos y ya estoy hasta la madre y tú, pinche, me la pelas. Como que siento que de repente todos queremos sacar eso, pero, pero es, es, pues no se puede sacar porque es, no, ¿por qué sacarías eso con alguien que no conoces o con alguien que conoces? no Porque es como, es, es raro sacar una mala energía sin que sea. Mala. Entonces ese güey lo hace y, y se convierte en una energía buena. Entonces ese güey saca mierda y se convierte en algo chido. Es, es, no, sí, es muy raro lo que logró ese güey. Lo he platicado con un chingo de cuates y todo. Es, eso el escorpión es un fenómeno que nunca vamos a poder comprender, creo yo. Neta. su madre, como me dijiste? No, no. Él dijo: eh. busca un tigre para que le voy a romper a su madre. Él lo dijo. Él lo dijo. La verdad es que me gustaría grabarlo otra vez porque, o sea, sí, es, es una pantalla. Tú ya sabes a lo que vas, pero igual, como no sabes qué esperar, Tú ¿sabes? el concepto que te viene, pero no sabes en los detalles, entonces pues como que no estás tan preparado y así. La verdad me la pasé muy, muy, muy bien, te digo, me gustaría volver a grabar algo con él para echar pues, desmadre otra vez, pero sí, es, es la gozadera pura. Te propongo, güey, que veas ve cómo manejas, así que estás mamando. ¡Ah, perdón! <risa> ¡Con mojuca! Un personaje enmascarado que... Se encarga de sacar todas las debilidades de una persona en una entrevista, pero haciéndolo de manera disfrutable y amigable en cierto punto. Bueno, ojalá nos pare para que te levanten una puta multa de tu puta madre.